Tiene la palabra la senadora Palencia. Muchas gracias, presidente, señorías. Gracias, señora Carcedo, por traer otra vez una iniciativa sobre, sobre salud a esta Cámara, la verdad. Es que son numerosas ya las ocasiones en las que hemos debatido este asunto en esta Cámara, también en el Congreso de los Diputados y siempre con el mismo resultado, seguramente el que tenga hoy esta iniciativa, la negativa tajante del Partido Popular a deshacer el retroceso en los derechos sociales que supuso su anterior legislatura con mayoría absoluta y en especial el derecho a la salud con el Real Decreto al 16-2012, que ha supuesto una ruptura total del sistema de protección universal y gratuita de la salud, sustituyéndolo por un sistema de aseguramiento, con el régimen de copago, repago, mejor dicho, el farmacéutico, el que está dejando... Gracias a una parte de la población enferma, dos millones, según el barómetro sanitario, sin acceso a los tratamientos y medicamentos que necesitan, con las sucesivas privatizaciones de nuestro sistema sanitario público, que solo producen beneficios para aquellos que ven un sustancioso negocio en nuestra salud. Mi enhorabuena a la ciudadanía de la Comunidad de Valencia, que ha recuperado su Hospital de Alcira y va camino de hacerlo con el Hospital de Denia. Gobiernos del cambio, señorías. Y es que desde el año 2009, estando el gobierno, en el Gobierno del Partido Socialista, pues la población ha visto cómo sus servicios sanitarios públicos han sufrido una política de recortes muy agresiva, recogiendo el testigo, el Partido Popular, que ha llegado a sus últimos límites estableciendo modificaciones estructurales a golpe de real decreto, creando un sistema injusto que deja fuera a los más vulnerables, pero es que además de crear un sistema injusto e insolidario, han creado un sistema ineficiente. Sabemos bien que dejar fuera, fuera de la cobertura universal a parte de la, de la población solo es rentable en aquellos países que dejan a su ciudadanía en el arroyo, aquellos países que dejan morir a personas en, la, en las puertas de, de sus hospitales en nuestro país. La no atención universal de parte de la población no es rentable, sale más caro. Sabemos perfectamente que no atender en atención primaria a parte de la población agrava, patolo agrava patologías, satura servicios de, de urgencias, eh, aumentan los gastos de administración. En conclusión, señorías del PP, con su decreto ustedes han aumentado el dolor y la enfermedad en parte de la población y ni siquiera lo han hecho por razones económicas, solo lo han hecho por razones ideológicas. Y no es que lo diga mi grupo parlamentario, que también lo dicen los colectivos sociales. El otro día 22 plataformas en el Congreso de los Diputados, el día 6, el viernes, y lo ve todo el mundo, lo ve todo el mundo menos el Partido Popular, que tapa el sol con una mano esperando que entonces el sol desaparezca que está presentando lo que dice, sin ruborizarse, lo que son los mayores presupuestos sociales de la historia, de la historia de cada ejercicio. Y lo, y lo cierto es que la historia de este ejercicio 2018 es que el gasto sanitario público ha descendido en comparación con los anteriores años de la crisis, que este año el gasto sanitario estará por primera vez en la historia por debajo del 6% del PIB, cifra vergonzosa que nos aleja todavía más de los países de nuestro entorno y que hace que crezcan las desigualdades sociales y territoriales. Y no es de extrañar, porque verán el Fondo de Cohesión, Sanitario, aquel que de, el Fondo de Cohesión Sanitaria, aquel que debería servir para paliar… Estos desajustes que producen desigualdades está en umbrales ridículos, hasta tal punto que hemos sabido por medios de comunicación que la deuda que tiene la familia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la Agencia Tributaria superan dos veces la cantidad presupuestaria para dicho fondo de cohesión. Se lo dice también el Comité de Naciones Unidas, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud que, te, que tiene este año como como lema «cobertura universal para todos», llama al Estado español a poner fin a las medidas de austeridad por su impacto desproporcionado sobre los grupos y personas más excluidas al favorecer el incremento de la desigualdad y del riesgo de pobreza entre estos colectivos. Lo dice la ONU también, señorías. Eh... La señora Carcedo ha dado las claves para solucionar todos estos problemas. Levantar vetos para, para las leyes presentadas en el Congreso. Introducir, eh, introducir eh, aumentar lo, las partidas económicas en los presupuestos generales del Estado. Me uno también a la, a la propuesta de la señora Aedo de la iniciativa conjunta. Y además yo le voy a dar. Señores del Partido Socialista, humildemente yo le voy a dar otra, otra clave. Ustedes han presentado en la Comunidad. Vaya terminando, señoría. Termino con esto, señor presidente. Ustedes han, han presentado en la Comunidad de Madrid una moción de censura que nuestro grupo va a apoyar. Y va a apoyarlo porque es una cuestión de defender la dignidad, la dignidad de la ciudadanía madrileña de una forma de gobierno de nepotismo, de clientelismo y de corrupción insoportable. Igualmente les instamos a. Iniciar iniciativas efectivas en el Congreso de los Diputados. Sean valientes, señores del Partido Socialista, porque en el Congreso de los Diputados sí hay mayorías suficientes para aprobar una vaya cura, moción de censura y devolver la, la, la dignidad democrática a la ciudadanía de todo nuestro país. Muchísimas gracias.